Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo de este día, miércoles. Hoy la iglesia, estos días hemos estado meditando unos santos que nos dan una gran enseñanza. San Lorenzo Mártir, patrono de los diáconos. Yo quiero aquí darle gracias a Dios por los diáconos de nuestra diócesis, los tres chicos que con la ayuda de Dios próximamente serán ordenados presbíteros. Confiamos en la bendición de Dios. Y también los señores casados que van a ser ordenados diáconos permanentes a final de mes, nos, nos encomendamos a la santa intercesión de San Lorenzo, que él interceda por todos nosotros, que él interceda por estos señores, por estos jóvenes, para que a todos el Señor nos dé la gracia de perseverar. El testimonio de San Lorenzo es, es fuerte, mis queridos hermanos, un mártir de la primera generación del siglo III, un hombre que muere sacrificado por consecuencia de la ambición de los poderosos de su época, San Lorenzo se mantuvo fiel, firme, no, no vaciló un momento, manteniéndose en la gracia y en la fidelidad a Dios. Que San Lorenzo interceda por nosotros. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 40, 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, cae infecundo, pero si muere da mucho fruto el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna el que quiera servirme que me siga y donde esté donde esté yo allí también estará mi servidor quien me sirva al Padre lo premiará palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús bueno mis queridos hermanos pues, este es un texto propio de esta fiesta y como el Señor nos invita a ser capaces de morir nos cuesta morir a, a mi capricho a las cosas como me gustan, eh, nos, nos cuesta morir a, a nuestros impulsos, a nuestros deseos. Cuesta, pero nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Y Él puede orar y quiere orar en usted y en mí. Permitámosles. Yo quisiera invitarlo para que hoy le ofrezcamos al Señor un pequeño sacrificio. El testimonio de este hombre, San Lorenzo, realmente edifica. Prefirió que lo asaran en una parrilla a fuego lento a cambio de no, no vendernos, no vendió, no, falleció en su fe, el Señor, danos la perseverancia, nosotros muchas veces, somos, flojos, muchas veces nos cuesta morir, el Señor, danos fuerzas para, negarnos a nosotros mismos, y cargar con la cruz, San Lorenzo intercede por nosotros, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.